En general, si ustedes quieren trabajar con el registro de compra y venta de impuestos internos tienen que hacerlo en impuesto interno. Ya que recuerden que el libro de compra y venta ya no tiene la validez legal y desde ahora, desde agosto, el registro de compra y venta es el que vale. ¿bien? Entonces, en general, cualquier acción que ustedes quieran hacer, tendrían que hacerla en impuesto interno. Que si se está haciendo libre librete, estamos habilitando opciones para eh, eh, disminuir la cantidad de veces que tengan que entrar en impuesto interno. ¿Por qué motivo? una, pero no tener que entrar a otro sistema o dos, simplemente porque el usuario que está a cargo de esa tarea en el fondo no tiene acceso a impuestos internos, porque no está autorizado, no tiene la clave y no tiene por qué tenerla entonces, para trabajar en, con el registro de compra y ventas se han habilitado dos opciones que nos permiten descargar los detalles tanto de las ventas, las compras y también los resúmenes entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a las compras entramos a algún periodo por ejemplo, entramos al periodo de, de septiembre a ver resumen, podemos, ten, tenemos la opción de ver los resúmenes de los comprar, que tenemos registrados en nuestro registro de compra, los pendientes, que son compras que no, no han llegado en este periodo pero que no hemos procesado, o sea, en el fondo todavía no hemos reclamado ni hemos dado acusa de recibo, los no incluidos, que tienen que ver con una caracterización especial que indica a impuesto interno que ese documento no se tiene que incluir, en, dentro del librete ese concepto no existe, porque en el fondo los documentos que no, están, no existen en libre librete es porque no están incluidos. Si ustedes tuviesen el caso de algún documento que no, que no tienen que incluir, ese documento tienen que asignarlo manualmente en impuesto interno como no incluido, ¿ya? Suponiendo el caso, por ejemplo, de que hicieran una compra con factura y que no quieren usar. En general se asume que todo lo que se compra es porque se va a usar, por eso esa opción acá tampoco no, no está. Y los documentos reclamados. Todo lo que ustedes han reclamado va a estar acá. Si nosotros, por ejemplo, hacemos clic en registrados, podemos ver que acá está el resumen de los documentos registrados que tenemos que tenemos para este periodo ¿Ya? acá en este caso este es el solamente el resumen nos indica el tipo la misma información que tenéis puesto interno la cantidad de documentos y obviamente puedo entrar acá a ver el detalle ¿Ya? y obviamente puedo hacer eso mismo con la otra con los otros documentos por ejemplo los pendientes y ahí tengo los pendientes y lo mismo puedo entrar a verlo y exactamente entonces esa es la forma de ver eh, los resúmenes y los detalles de las compras donde ¿no? tenemos los cuatro posibles estados que son los mismos que están en el impuesto interno. ahora, ¿qué pasa con las ventas? bueno, con las ventas es similar la diferencia es que solamente tenemos el registro ahí no hay reclamo, por nuestro, o sea, nosotros no tenemos el acceso a los reclamados, por ejemplo o los pendientes, porque no hay pendientes todo lo que emitimos es porque está emitido el que puede reclamar ahí es nuestro cliente entonces aquí simplemente está la opción de ver el resumen el ver el resumen, aquí nos muestra un resumen completo ¿ya? y obviamente al igual que anterior podemos entrar a ver y podemos explorar los documentos que hemos enviado ya, esto aquí hay un montón de datos que entre en impuesto puesto interno que tiene que ver con los documentos en, en los dos casos o sea que si ustedes quieren hacer un análisis perfectamente pueden descargar esto como un archivo csv y obviamente revisarlo y procesarlo ahí según corresponda ahí tienen todos los campos incluso tienen campos como por ejemplo el evento del receptor, aquí les va a indicar si es que con una P, en caso de que se contado, que significa que están aceptados automáticamente o una R, por ejemplo, si están reclamados. Y hay otros valores como, eh, por ejemplo, acá eh, la fecha cuando fue reclamado, si fue reclamado, o la fecha en que fue recibido un impuesto interno, etc. ¿Sí? Entonces ahí tenemos bastante datos. Lo mismo para las compras. Ahora, ¿por qué estos resúmenes son importantes y por qué se incluyeron en LibreT? Ya que en general igual podrían ver el impuesto interno. Bueno, la razón es eh, lo que mencionamos antes, el tema de, de que a lo mejor el usuario no tiene acceso simplemente para no tener que entrar. Y lo otro que es lo súper importante, que esto tiene que cuadrar veamos las ventas por ejemplo nosotros acá tenemos un resumen de venta. entonces si me voy a ver el resumen de impuestos internos, el de registro de venta esto tiene que ser lo mismo, aquí por ejemplo dice que tenemos 33 tipo de documento 29 acá tiene que decir que hay 33, en este caso hay es 28 entonces si ese número no cuadra es porque hay algún problema ¿Sí? obviamente podemos verificar los montos, etc la idea es que ustedes al final de, antes de, de que se acabe el mes, o a medida que eh, vaya pasando el tiempo, vayan revisando estos dos resúmenes y vean que cuadren. Ahora, en este caso, ¿por qué no cuadran? Eh, recuerden que está el ambiente de certificación y pruebas de cosas. Peadas, además que hay alguna factura que eh, no está enviada, está rechazada, bueno, nosotros hacemos distintas pruebas, forzamos distintos errores a veces para ir controlando algunas cosas. Entonces, eh, en este caso está bien que no cuadren, pero en su ambiente de producción tiene que cuadrar. Entonces, como estaba diciendo, es buena idea que al final de mes ustedes revisen estos dos resúmenes y los comparen. Que en el fondo es lo mismo que si comparan este resumen del libro de ventas con la página de impuesto interno del registro de compra y venta. Recuerden que este resumen que está acá es el, res, el, es el resumen del registro que está en impuesto interno. El, estos son los datos de impuesto interno que ellos tienen almacenados. ¿Qué, o sea, ¿Qué significa en el fondo que no cuadren las ventas? Bueno, súper simple, significa que eh, tienen algún documento rechazado eso esa es, la, esa es la única explicación o, sea, en el fondo, o que en el fondo de impuesto interno todavía no lo ha recibido ¿ya? y como no lo ha recibido porque se demora mucho eh, ese documento todavía no, no existe en impuesto interno ¿ya? pero sí obviamente en algún momento tiene que estar y es súper importante que lo verifiquen y obviamente lo mismo con las compras ¿ya? si nosotros nos vamos al libro de compra, lo mismo, tenemos acá un resumen y tenemos que en este caso compararlo con el resumen de los registrados entonces el caso es el mismo una factura por ejemplo y acá tenemos, eh, ya que tenemos tres registrados entonces obviamente eso también tiene que cuadrar ¿ya? una vez que eso está cuadrado a los dos lados recién ahí alguien lo impuestos impuesto antes no porque antes no está cuadrado y eso significa que hay algo malo ok bueno ese ha sido el video con eso con esta opción ahora ya no tendrían que entrar impuesto interno verificar si un documento está en qué estado y otra cosa importante es que pueden ver directamente desde la aplicación si es que tienen documentos pendientes por procesar yeah. muchas gracias por haber visto el video